Hola, bienvenidos a una nueva historia. No te olvides de darme un like y suscribirse al canal. Al edificio de un restaurante caro se acercó un hombre anciano, llevaba un traje que parecía planchado, pero estaba claro que no era nuevo. En este lugar se llevaba a cabo una boda y él tenía planeado asistir a ella. El hombre inseguro frente a la puerta dio varias vueltas, se miró a sí mismo al el cuello de su traje, arregló su peinado, miró a través del vidrio oscuro y abrió la puerta. Enseguida se encontró con un guardia de seguridad. La reacción de este fue como si hubiera visto un fantasma, un espíritu del pasado, a juzgar por su traje. «Abuelo de seguro, te has confundido», dijo el guardia. «¿Voy a la boda?» Dijo el hombre anciano con incertidumbre, mi hija se va a casar. Sonrió elevando una de las comisuras de sus labios. El guardia se puso tenso, dudó por un instante y miró de reojo al anciano mientras daba cierta información por radio. Los nervios se apropiaron del abuelo, el cual trató de divisar a alguien mirando por encima del hombro del guardia hacia el pasillo. Aún así, Parece que la boda se llevaba a cabo en algún lugar alejado y no se podía ver nada desde allí. En aquel momento, un hombre y una mujer se les acercaron. El guardia sintió con la cabeza a los invitados, quienes inmediatamente tomaron al anciano por los brazos y lo arrastraron hacia algún lugar. Ellos lo llevaron hacia la trastienda, en donde comenzaron a intimidarlo. «¿Por qué viniste aquí?» dijo la mujer inmediatamente alejándose de él con disgusto. Vete ya mismo de aquí en este lugar no eres bienvenido. ¿Ustedes quiénes son? Porque de inmediato tomaron esa decisión, dijo el anciano. Resultó ser que aquellas personas eran los padres del novio y a diferencia de él, todos allí sabían quiénes eran ellos. Pero la gran pregunta aquí es quién eres tú, Comentó el hombre, solo basta con mirar el resto de los invitados y comprenderás que no perteneces aquí. Aunque pensándolo bien es mejor que no mires, no es necesario estropear esta celebración. Soy Manuel». El invitado extendió la mano para presentarse. La mujer volteó sus ojos y se alejó aún más de él. «Estaba claro que no lo dejarían asistir a la celebración» por eso el abuelo comenzó a dar explicaciones. Él dijo que había recorrido un camino muy largo para asistir a esta boda, comentó que no vivía cerca. Que el camino era muy difícil y que casi toda su pensión la había gastado en el viaje hasta allí. Lo último, tal vez habría sido mejor no decirlo, ya que los padres del novio llegaron a la conclusión de que él también tenía planeado mendigar allí. Entonces, ¿espera? La mujer sonrió inesperadamente y de inmediato continuó hablando, dejando a su esposo que estaba en desacuerdo con la boca abierta. «Ahora vamos a recoger las obras de la cocina y te las llevaremos así. Tendrás que comer en el tren cuando vayas de regreso». «No vine aquí para eso». Les insistió Manuel, «no necesito nada, solo quiero ver a mi hija». «Él solo quiere ver» sonrió el padre del novio. Nosotros pagamos por todo, organizamos toda la boda y tú solo viniste a ver. Ella se ha convertido en una hija para nosotros y se va a casar con nuestro hijo. Catalina es ahora parte de nuestra familia y solo ella. Dijo la mamá del novio cuidando a su familia como si fuera mamá gallina, protegiendo a sus polluelos de los extraños. Y tú, ¿Crees que vas a poder unirte a nosotros gracias a ella? ¿Estabas esperando el momento oportuno? No habíamos escuchado nada de ti y de repente aparece aquí un viejo alcohólico. Mírate a ti mismo, mira cómo estás vestido. El hombre agitó la mano hacia el invitado. ¿Viniste de la calle? Tal vez ni siquiera seas el padre de la novia y solo hayas venido a comer gratis. El anciano bajó tristemente los ojos y ocultó tímidamente sus manos arrugadas y ásperas de tanto trabajar con la tierra. Miró sus viejos zapatos cubiertos de betún, dirigió la mirada a los nuevos zapatos de charol del padre del novio. Suspiró y dijo que aceptaba llevarse las sobras de la cocina. El hombre y la mujer intercambiaron una mirada satisfecha, ya que el anciano había resultado ser exactamente como ellos habían asumido. La mujer asintió con la cabeza a su marido y se dirigieron a la cocina. Manuel enderezó el dobladillo de su traje y observó a los padres del novio. Catalina, en realidad era su hija. Pero él hacía más de 25 años que no la veía no negó que fuera su culpa y por eso no se enojó cuando fue juzgado. Si él era culpable, pero no puedes traer de vuelta el pasado. Si las personas supieran cuál podría ser el resultado de sus elecciones, entonces podrían actuar de manera diferente. Aún así, Manuel hace 25 años no sabía que al despedirse de su hija no la volvería a ver. En ese entonces, su mujer tenía 46 años y él tenía 48. Estaban lejos de ser jóvenes y no tenían hijos. Después de un tiempo apareció el bebé tan esperado tarde pero deseado. Al parecer para el organismo de su esposa. Todo esto fue muy complicado y se le diagnosticó cáncer. Cuando Catalina cumplió siete años, su madre no pudo luchar más contra esta enfermedad y falleció. Debido al agotador y largo tratamiento que requería mucho dinero, quedaron en la quiebra. El poco dinero que tenían ahorrado se acabó, la casa necesitaba reparaciones, su hija continuaba creciendo y el trabajo de Manuel era mal pagado. En ese entonces, el hombre estaba desconsolado. No quería que su hija creciera sin una madre y en la pobreza. Es aquí cuando le ofrecen un trabajo de turno completo a seis meses en el otro lado del país, lo cual significaría para ellos mucho dinero. Pero, ¿qué debería hacer con su hija? ¿Debería llevarla con él? Ella no tenía vuelos y no había nadie que se encargara de ella, aparte de él. Su nuevo trabajo requería de mucho más tiempo y esfuerzo físico por lo cual no le quedarían fuerzas ni tiempo para su hija. Por otro lado, el clima era diferente y si ella no lo toleraba, podría comenzar a enfermarse de manera frecuente. Manuel lo pensó y decidió dejar a su hija en un orfanato por un tiempo. Esta decisión lo llevó a un estado depresivo. Entregó a su hija firmó algunos papeles. Algo le preguntaron todo para él estaba nublado cuando la dejó su corazón se desgarró. Después de ese día no dejó de recordar las lágrimas de su hija frente a sus ojos mientras le acercaba las manos pidiéndole que no se fuera. Pero el padre no quería irse para siempre. Tenía planeado trabajar seis meses, necesitaba ese dinero. Él pensó que todo saldría bien, compraría regalos para su hija, ropa nueva, Haría las reparaciones necesarias para su casa y después de eso todo mejoraría. Volverían a estar juntos, encontraría un trabajo normal en su ciudad y todo se resolvería. No obstante, al regresar, le informaron que el orfanato estaba cerrado y que los niños habían sido enviados a distintos orfanatos por todo el país. Él no podía creerlo. Intentó resolver todo lo que estaba pasando tratando de encontrar cabos sueltos, pero no fue fácil. Le dijeron que no tenía ningún derecho a decirles algo y escuchó muchas cosas en su contra. Como usted abandonó a su hija, usted mismo firmó todos los papeles. O debió haberlo pensado antes. Ahora no había nada que pudiera hacer, se había convertido en un extraño para su hija y jamás podría encontrarla. El dinero que había conseguido lo había invertido casi todo en las reparaciones de su casa. Tenía la ilusión de que algo se resolvería. Su hija volvería y la casa estaría hermosa esperando su llegada. Incluso le compró regalos, pero el tiempo pasó y pasó y nada cambió. Posteriormente, un conocido le habló acerca de unos abogados. Manuel acudió al primero que encontró, confió en él hasta que el dinero se le había acabado y se dio cuenta de que el abogado era un estafador y tan solo le había quitado su dinero sin dar resultado alguno. Todo esto había ocurrido hace más de 20 años, en ese entonces, para obtener algún tipo de información habría que caminar e ir averiguando. No era como ahora que muchas cosas se pueden encontrar en la Internet. Así, los años pasaron, era necesario trabajar y la esperanza se había desvanecido. Pero ahora, en su vejez, sucedió un milagro. Accidentalmente descubrió que su hija está viva. Sana y pronto tendría una boda. ¿Cómo lo averiguó? Esta es una historia que te hace creer en los milagros. Manuel encontró un celular descargado junto a un lago, el cual afortunadamente funcionaba con el cargador de su celular. El teléfono de Manuel no era tan moderno, así que le llevó tiempo a entender cómo funcionaba y encontrar el propietario del celular. Curiosamente, el celular no estaba bloqueado. Mientras el hombre mayor navegaba por la pantalla del celular tratando de encontrar los contactos, llegó un mensaje. Involuntariamente, hizo clic en él y vio la foto de una niña. A Manuel casi le da un infarto. Tuvo una sensación inexplicable. Como si su difunta esposa lo estuviera mirando a través de la pantalla. La foto de la niña y su esposa eran idénticas. De repente recibió una llamada al celular. Había encontrado a la dueña. Acordaron un punto de encuentro y se reunieron. La mujer quería darle las gracias al anciano, pero este solo le pidió ayuda para encontrar información sobre la niña que vio en su teléfono. Gracias a este accidente, que no fue pura casualidad, sino más bien una ayuda del cielo, el padre pudo encontrar a su hija. Al final se descubrió que alguien había enviado por error esa foto a esa mujer, así que no creas en ningún milagro. Todo estaba confirmado. Era Catalina, su hija Manuel. Había pasado por un viaje para nada fácil, de más de 25 años. Por medio país para reencontrarse con su hija. Manuel había hecho de todo y estaba allí, pero no le permitían pasar más allá de la entrada. Él no necesitaba sobras de la cocina o comida normal, tan solo quería ver a su hija. Por eso había enviado a los padres del novio la cocina. Una vez solo se deslizó rápidamente hacia el salón y tomó el micrófono que se encontraba allí. Los invitados no prestaron atención de inmediato e incluso el presentador no sospechó nada, ya que en las bodas a menudo los invitados se abren paso hacia el micrófono para dar algunas palabras. Esto no era algo prohibido. De repente, el anciano comenzó a cantar. Y los invitados guardaron silencio. Fue entonces cuando los padres del novio reaccionaron y salieron corriendo hacia el salón. La mujer corrió al escenario, pero su esposo la detuvo. Parecía ser que los invitados no estaban en contra de este concierto. La canción era muy conmovedora. Algo de música sonaba sutilmente de fondo, pero el abuelo no la necesitaba. Nadie había escuchado esa canción antes, dado que esta había sido compuesta por el mismo padre a su hija y era la canción que le cantaba cuando era pequeña. Cuando terminó, los invitados no pudieron contener sus lágrimas y comenzaron a llorar. Aún así, solo una persona, la novia, se había dado cuenta de quién estaba frente a ella y decidió tomar el micrófono que sostenía su padre. «Es mi padre», dijo ella secándose las lágrimas. «Desafortunadamente, él no estuvo conmigo físicamente, pero siempre estuvo en mi corazón. Ahora soy muy feliz de que él esté en este momento conmigo. ¿Ustedes?» Catalina se limpió las lágrimas de su rostro y recuperando el aliento, continuó diciendo. ¿Ustedes no tienen ni idea de cuánto significa esto para mí? La novia no pudo encontrar más palabras, abrazó a su padre, se apoyó en su hombro y continuó llorando. Incluso los padres del novio se sentían tan conmovidos que no podían mirar con calma. La mamá del novio se secó las lágrimas de su rostro y el papá pidió preparar un lugar para el invitado. Sentaron al hombre en una de las mesas y compartieron todos juntos en aquella celebración por algún tiempo. El padre de la novia decidió no tocar la comida, miraba a su hija todo el tiempo, no quería perderse nada y recordar tanto como fuera posible. Manuel comenzó a pensar en todo lo que estaba pasando pensó en lo grande y hermosa que era su hija y cuán parecida era su madre. En el buen esposo que había encontrado y cuyo rostro demostraba que era una buena persona y además pensó en que los padres de él amaban mucho a su nuera y la protegían, como si fuera su propia hija. Todos estos sentimientos los vivió él mismo en carne propia. Más tarde, sin que se dieran cuenta, Manuel se acercó a Catalina, sacó de su bolsillo una caja pequeña que había envuelto cuidadosamente en un papel de regalo brillante. La caja se notaba que estaba un poco descuidada, pero había sido hecha con mucho amor. El padre no había llegado a la boda de su hija con las manos vacías. Este tú, madre. El anciano a duras penas pudo contener las lágrimas al recordar a su difunta esposa. Esta es una reliquia familiar. —Te iba a entregar tu madre, pero... La falta de aire no dejó al anciano terminar la frase, cada respiro era un intento para contener las lágrimas. —Siempre. —Siempre será su hija. La novia comenzó a desempacar la bolsita frente a los invitados, los cuales afortunadamente no les prestaron atención. Manuel se encogió tímidamente, preocupado de que los padres del novio se dieran cuenta del regalo y expresaran sus opiniones. Rápidamente él se acercó al novio para darle un sobre como justificación de que no solo había pensado en la novia. El joven le sonrió y lo abrazó con fuerza, como si fuera parte de la familia. Dios mío. Y belleza. La madre del novio se acercó y miró con admiración a aquel collar. Manuel de los Nervios arrogó su anticuado traje. El collar después de todo, también era anticuado, pero tenía mucho valor. Ya que durante muchos años había pasado de madres a hijas. Por suerte, la tradición no se interrumpió y logró encontrar a Catalina a tiempo. La inteligente madre del novio se dio cuenta de inmediato del valor de aquel collar y se disculpó por haber recibido al padre de la novia de una manera tan poco hospitalaria. Pero tal vez no fue por el costoso regalo que su actitud cambió. Tal vez ella había entendido que lo más importante para su nuera era la presencia de su padre en su boda. Catalina decidió usar el collar a pesar de este no encajar con su atuendo de boda. Para ella lo más importante era tener consigo el recuerdo de su madre. Lamento que todo haya sucedido de esta manera. Dijo su padre en voz baja, yo tan solo quería. La hija lo abrazó de nuevo impidiéndole terminar su frase. No había nada que hacer. Los años no se pueden devolver, afortunadamente. Manuel se tranquilizó. Sentía muchas emociones y no quería estropear la celebración de los jóvenes con sus recuerdos. Después de eso, Manuel se alejó en silencio. Porque su hija necesitaría a alguien como él. Ella había vivido muchos años sola. Lo más importante era darle la reliquia familiar y vivir el resto de su vejez con calma. Manuel regresó a su antigua casa que no había sido renovada durante muchos años, ya que para él no tenía sentido reparar su hogar o mejorar su vida. Y belleza. Después de un tiempo, el hombre escuchó que alguien estaba llamando a la puerta. Antes de abrir, empezó a sentir algo extraño, su corazón empezó a latir cada vez más rápido. Al abrir la puerta, su hija se paró frente a él y le dijo que lo perdonaba. Catalina no sabía todo lo que había pasado. En el orfanato los niños la convencieron de que la habían abandonado y que ya nadie la necesitaba. La niña tenía un carácter complejo y nunca fue adoptada por nadie. Estaba cerrada en sí misma y no quería abrirse a nadie. Ella se esforzó mucho en sus estudios, consiguió una beca y logró entrar en la universidad luego consiguió trabajo y continuó viviendo su vida adulta. Aún así, todo este tiempo ella siempre intentó encontrar a su padre, pero temía que él ya no la necesitaba más y se había olvidado de ella. Afortunadamente, el teléfono que se había perdido accidentalmente ayudó al padre a conocer a su hija. Hasta la próxima, no te olvides de activar las notificaciones para una nueva historia. Nos vemos pronto.